Un es que ricasco al diputado Martínez Atón, al carreguín al Podemos por, por la invitación y a ustedes por, por darme la oportunidad de estar aquí para tratar un tema al que dedico completamente mi investigación y creo que como verán a lo largo de esta exposición mi vida en general. Desde luego hoy es un día eh, perfecto para hablar del tema. Hoy conmemoramos, como ustedes bien saben, los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde luego no hay mucho que celebrar. ¿Por Quiero empezar esta intervención diciendo que mientras el derecho eh, internacional del comercio goza de una salud de hierro, la declaración de los derechos humanos y en general el derecho internacional de los derechos humanos está gravemente enferma. Y creo que eh, ustedes están suficientemente concienciados en tanto en cuanto han podido invitar a, a personas que defensoras de derechos humanos, sindicalistas del sur, que les han dado testimonios sin duda duros, durísimos, y lo que voy a realizar en los próximos minutos es una aproximación jurídica, eh, intentando justificar la necesidad de que ustedes, eh, las instituciones, los poderes públicos, se involucren de manera plena en la realización de normas vinculantes para asegurar que las empresas respetan los derechos humanos. El... Quiero comenzar mi intervención dando algunos ejemplos de qué se puede hacer. En este sentido, quiero recordar algunas, algunas sentencias recientes que nos demuestran que es posible obligar a las empresas a respetar los derechos humanos tanto en el país donde tienen las matrices como en el país donde las largas cadenas de suministro cometen violaciones de los derechos humanos. Quiero hacer una previa eh, para marcar mi exposición. En ningún caso, nada de lo que eh, voy a, a compartir con ustedes y en ningún momento mis investigaciones van orientadas a la criminalización de nuestro sector empresarial. Esto es fundamental entenderlo desde el principio. Creo que es importante que toda la legislación se oriente en, eh, a la no criminalización, pero sí a entender que si no ponemos controles, lo que estamos permitiendo es que hayan algunas empresas que utilizan los derechos humanos como factor de competitividad. Y esto, el no nivelar el nivel de juego, lo que sitúa es a los Estados en una carrera a la baja para atraer la inversión extranjera utilizando a las empresas que sí que utilizan los derechos humanos, la rebaja de los derechos humanos, los crímenes contra los derechos humanos y el ambiente como factor de competitividad. Por eso es importante darle este enfoque desde el principio. Debemos hacer un enfoque desde los derechos humanos para evidenciar que, sin necesidad de criminalizar al sector empresarial, hemos de tener en cuenta que esto ocurre, como voy a relatar, como ustedes ya saben, y que hay que ponerle freno, porque de lo contrario nos vemos abocados como estados, como instituciones públicas a una carrera a la baja que acaba provocando alguna de las situaciones que les voy a comentar. Bien, por tanto, comencemos con los casos que nos indican y que nos demuestran que no solamente es posible, sino que se está produciendo una, eh, eh, una regulación y, además, una posibilidad, se ha abierto la posibilidad de juzgar a las empresas directamente como personas jurídicas por crímenes cometidos más allá de, de las fronteras del país de la matriz. Por ejemplo, el 28 de junio de este año, la cementera Lafarge, que como ustedes saben es una de las cementeras mayores de Europa con nacionalidad francesa, que actúa en más de 61 países, fue imputada por complicidad en la Comisión de Crímenes contra la Humanidad en Siria. Se la acusa de financiación de grupo terrorista, de crímenes de guerra, de crímenes contra la humanidad, de violación de la seguridad de los trabajadores y por Primera vez en Francia se ha conseguido la imputación y se ha conseguido gracias al trabajo conjunto entre defensoras de derechos humanos y distintas eh, instituciones académicas, etcétera. Es fundamental porque se afirma que una empresa que tiene una matriz en Francia puede ser juzgada en Francia por crímenes cometidos por una de sus filiales fuera de fuera de Francia. El otro caso que quiero señalar es el caso Vedanta que que se produjo. Eh, bueno, esto tiene tiene la matriz la, de la empresa Vedanta, que es una minera, tiene está situada en, en el Reino Unido, en la City de Londres. Vedanta es un caso muy especial porque fue demandada por 1.826 personas de Zambia por un crimen contra los derechos de la naturaleza y por un crimen contra las personas, pérdida de tierras, pérdida de daños eh, a la salud, contaminación, etcétera. Este crimen se cometió en Zambia por una de las, matriz, una de las filiales de, de Vedanta y la circunstancia de esta gran empresa es especialmente relevante. Vedanta tiene eh, en su total da empleo a 82.000 trabajadoras y trabajadores a lo largo del mundo, que son las que explotan notan las minas, pero en plantilla tiene 19%. Esta es la situación a la que nos enfrentamos. Matrices que están situadas en nuestro territorio, también aquí, que dan empleo a muy pocos trabajadores y trabajadoras de manera directa, pero que de manera indirecta en sus grandes cadenas de eh, producción, las cadenas globales, emplean 82.000 hasta 4 millones como en Isle, por los cuales no se preocupan y que además eh, en esas filiales se producen tanto violaciones a los derechos laborales como violaciones a los derechos humanos. La buena noticia es que en este caso Vedanta está siendo juzgada por las agresiones a los derechos humanos cometidas en Zambia, en el Reino Unido. Lo mismo pasa con el caso Kik, que es un caso de la industria del textil. Como Íñigo Martínez decía, la industria del textil es una de las cuales está produciendo las mayores atrocidades con un impacto de género eh, brutal. La industria de, del textil tiene las matrices fundamentalmente en Europa y en Estados Unidos y toda su producción, nosotros decimos, desparramada por el mundo, especialmente en Asia, pero también en América Latina, bajo el régimen de maquila. Ustedes saben que el régimen de maquila significa que la empresa transnacional integra materias primas en un taller, que son telas, y saca la ropa tejida para exportarla y venderla. ¿Qué, es, ¿Qué riqueza deja la empresa maquiladora en el país? Ninguna más allá de dar empleo. ¿Qué tipo de empleo? Eso lo veremos luego, pero como se imaginarán, un empleo en condiciones que la OIT califica ya de nueva esclavitud. El caso Kik es, una empresa, eh, es, es específico porque por fin una empresa alemana que tenía un taller en Pakistán, eh, que auditó el taller y afirmó que tenía auditorías que decían que el taller estaba en perfecto estado, va a ser juzgada porque en ese taller se produjo un incendio, murieron quemadas 160 trabajadoras, esto fue antes del Rana Plaza, por eso no se conoce tanto, eh, y se demostró que pese a las auditorías, que eran todas efectivas, eh, que eran todas eh, positivas, las ventanas y las puertas estaban barradas, no había ningún tipo de condiciones de seguridad. Esto nos lleva a lo que también comentaba antes el, el diputado Martínez Catón en el sentido de que las normas no vinculantes, las normas de responsabilidad social e empresarial, las que permiten a las empresas realizar auditorías y autocertificarse con auditoras que tienen relación con ellas, pueden conllevar a que se produzcan este tipo de crímenes, de desastres, de, de, de, de atrocidades, como que mueran quemadas 160 mujeres y que la empresa pueda quedar impune diciendo que auditó. La, la, eh, el taller. Bien, estas son algunas buenas noticias, por ejemplo el caso Neslé, la semana pasada, no sé si han oído ustedes hablar de los casos de esclavitud eh, de niños esclavos que utilizan Esle las filiales de Neslé en Costa de Marfil. Nestlé ya había reconocido el uso de esclavos eh, y esclavas en, en el caso Huiskas, que es bastante, eh, bastante conocido, pero más antiguo, en cuanto a su explotación de, de pescado en, en Tailandia. Nestlé utilizaba Nestlé, su filial y subcontrata, la que explotaba directamente el trabajo, la, a los pescadores, utilizaba mano de obra esclava para fabricar la comida de los gatos, eh, que se vende en Europa. Nestlé, ante la crítica y las denuncias, eh, acabó aceptando esta situación, incluso encargando diversos informes. Esto fue muy conocido porque Nestlé por fin había reconocido que utilizaba mano de obra esclava. Sin embargo, de manera paralela, varios niños esclavos rescatados ya en el Reino Unido denunciaron a Nesle en Estados Unidos. Y hay una sentencia del 2014 que relata la situación de aquellos niños esclavos es escalofriante. Aquella sentencia, se, aquel caso, aquel proceso que, que con una sentencia de 2014 se paralizó porque eh, en los últimos años una norma estadounidense que era muy utilizada para, para controlar estos casos, la Alien Tort Act, ha girado porque el Tribunal Supremo, como ustedes saben, más conservador, ha dicho que una norma estadounidense no puede utilizarse para hacer lo que ellos llaman injerencia en terceros estados, que serían las la aplicaciones extraterritoriales. Sin embargo, la semana pasada, esto ha sido un vuelco muy reciente, este caso se ha reabierto, porque han dicho que la gravedad del caso exige que se abra. Estas son algunas de las buenas noticias que nos demuestran que se puede y que realmente el impacto de, de, de determinadas empresas transnacionales sobre los derechos humanos es tan brutal que las jurisdicciones están siendo, eh, digamos, sensibles. Sin embargo, no podemos dejar que esto dependa de un juez que en un momento determinado decida dar un giro jurisprudencial. Y eh, sabemos que, además, todos los informes de Naciones Unidas, de los de Re relatores de derechos humanos, indican que la impunidad sigue, que los trabajadores en las grandes cadenas de suministro siguen siendo mano de obra esclava en muchísimos, en muchísimos ámbitos y que cuando, se consigue, cuando las víctimas deciden denunciar tienen muchísimos problemas para encontrar una jurisdicción que los atienda y que la mayoría de casos de solucionarse se saldan por un acuerdo entre las grandes multinacionales y las víctimas una transacción financiera que no es en ningún caso reparación. La situación sigue y conforme van creciendo las grandes cadenas de suministro se agrava. De hecho, eh, un, quería compartir con ustedes algunos datos. El 80% de los beneficios globales en el mundo dependen de un 10% de las empresas existentes para las cuales trabaja 453 millones de personas decir, un 20% de la mano de obra mundial está incluido en las grandes cadenas de suministro de las grandes transnacionales que nos visten, nos dan de comer plátanos, piñas o chocolate. Y esto también es importante saberlo eh, porque eh, entra también dentro de nuestro marco de actuación el hecho de incidir sobre el comercio y sobre, sobre el consumo y sobre las prácticas de consumo a efectos de entroncar con las campañas ciudadanas. Pero en esto entraré en, en los dos últimos minutos a, a, a, para demostrar las, las propuestas existentes. Ante esta realidad, sabiendo que hay unas empresas internacionales que crecen, sabiendo que además. En muchas ocasiones esta actuación de las transnacionales se viene impulsando por gobiernos lanzados a la atracción de inversión extranjera, y ya no solo en el sur global, en muchos casos en el norte, la firma de tratados bilaterales de inversión, la firma de tratados comerciales y todas las políticas de atracción de inversión extranjera que implican la construcción de zonas francas y, de, y, y la inserción de maquilas se responden a este comportamiento empresarial de dumping de derechos humanos. Las empresas se mueven, los Estados las llaman como compitiendo entre ellos a la baja y rebajando normas laborales, ambientales, etcétera. Eh, hay Estados, creo que es Singapur, que ya no reconoce una zona franca geográfica, sino que a una empresa le da el título de zona franca para que vaya donde vaya en el Estado pueda gozar de beneficios fiscales, incluso de rebajas a nivel de, de estándares laborales. ¿Qué podemos hacer con respecto de esto? Este debate es antiguo, desde los años 70 se vienen intentando. ¿Cuáles son las normas que yo creo que están siendo más efectivas? Por un lado, eh, es importante ver que, como decía el diputado Martínez Atón, la responsabilidad social empresarial está siendo ya ampliamente criticada. La posibilidad de dejar que las empresas adopten códigos de conducta y, mediante esto, limpien su propia imagen sin que haya alguien que les pueda realmente exigir ese cumplimiento está siendo muy criticada. Y, afortunadamente, estamos asistiendo a un nacimiento o un fortalecimiento del diálogo social transnacional porque los sindicatos y las empresas están llegando a lo que le llamamos acuerdos marco internacionales que también podemos fomentar desde los desde las instituciones. Es decir, por un lado, hay una suerte de normas autónomas entre empresas transnacionales como Zara, o el, el grupo Inditex y sindicatos que están medio funcionando. Pero llegamos al mismo problema. ¿Quién hace cumplir el contenido de ese acuerdo marco internacional? Por ello... El, en, en el ámbito estatal, en la última década, están surgiendo, y fundamentalmente en los últimos años, iniciativas interesantes. Tenemos la Modern Slavery Act del Reino Unido, tenemos la Ley de Transparencia en las Cadenas de Suministro de California, hay una ley en Ciernes en Australia, se ha, se ha debatido otra en Suiza y, por supuesto, tenemos mi preferida, que es la ley francesa, una ley que deriva de un procedimiento muy interesante de tres años, en los cuales el Parlamento, la Asamblea Nacional, se involucra con los actores sociales y con la Academia para recoger tanto testimonios, como estamos haciendo ahora, como propuesta normativa y se, crea, se, pro, se procede a la, a la presentación de la norma. La ley francesa se, se presenta tres iniciativas distintas se refunden y al final se consigue aprobar el 21 de febrero del año pasado la ley de vigilancia de vida que establece la obligación de realizar un plan de vigilancia. Si quieren luego les explico el contenido, pero los primeros planes de vigilancia, bueno, están siendo interesantes porque además la ley apunta a cómo controlar el conjunto de la cadena y el problema, tenemos que tenerlo en cuenta, no es tan controlar la matriz, es el conjunto de la cadena y fundamentalmente cómo subir la responsabilidad de lo que haga eh, la, el, el pequeño empresario que está explotando una plantación bananera o un local donde se cose en algún país del sur y quien está instalado en nuestro territorio. Entre ellos, y quería señalar también que no se nos olvide luego hablar de Iberdrola, porque pese a que en muchos casos se nos dice que la empresa tiene estándares internos, están saliendo informes eh, publicados en revistas indexadas que hablan de Iberdrola como un caso de corrupción de funcionarios municipales, uso de fuerza policial en connivencia con las autoridades locales contra manifestantes. Y el tema es, ¿cómo podemos saber si esto es cierto o no? Bueno, pues tenemos que intentar. Eh, eh, encontrar mecanismos para conseguir esto más allá de las propuestas nacionales cuál es la propuesta que yo les vengo a presentar aquí la propuesta que les vengo a presentar aquí es un tratado vinculante se trata de una propuesta antigua que deriva de, de una iniciativa que nace en el marco de la sociedad civil y de las víctimas las víctimas nunca pensaron que esto se podría volver a discutir porque se, se había tumbado la propuesta en otras ocasiones en el Consejo de Derechos Humanos. Y, finalmente, por una casualidad del destino, el día 14 de julio de 2014 se aprueba una resolución en el Consejo de Naciones Unidas que crea un grupo de trabajo para que se debata para conseguir la aprobación de un tratado vinculante sobre empresas internacionales y otras empresas en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? que se pretende eh, escribir un tratado internacional, como con un grupo específico donde puede entrar cualquier Estado que se reúne cada año, vamos por la cuarta sesión, y que fue impulsado y está siendo presidido por Ecuador con el apoyo de Sudáfrica que en un momento determinado tuvo 20 votos a favor, 14 en contra y 13 abstenciones, y que está contando con el, la oposición frontal de la Unión Europea. Es una de las cuestiones más importantes, pese a que el Parlamento Europeo lleva nueve resoluciones de manera indirecta y tres de manera directa, diciendo que el tratado vinculante, el tratado sobre derechos humanos y empresas, ya de ser una política de la Unión Europea, por coherencia con nuestra política de derechos humanos, la Unión Europea, es decir, el Servicio Exterior de la Unión Europea está teniendo una actuación completamente contraria a este tratado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la Unión Europea que no le satisface. En primer lugar, dije un tratado que tenía la voluntad de orientarse a las empresas transnacionales o aquellas con actividad transnacional y no es que queramos dejar las empresas locales al margen del cumplimiento de los derechos humanos, es que nosotros hablamos de cadena global de producción. Es decir, si una bananera, una plantación bananera en Ecuador está utilizando mano de obra esclava y que no le paga o que la obliga a hacer horas extraordinarias, etcétera, etcétera, etcétera, no es que a esa bananera no se la vaya, a, a, a encausar, a enjuiciar, sino que se va a intentar buscar el último responsable. Además de que las normas locales se apliquen sobre esa bananera, quién es el último responsable porque de facto gobierna la cadena es la matriz. Si no responsabilizamos a la matriz, si no hacemos subir la responsabilidad, si la matriz no tiene miedo porque se le pueden imputar los delitos contra los derechos humanos que se cometen a lo largo de su cadena no vamos a cambiar la política de actuación y es importante saber que en estas cadenas de suministro, en muchas ocasiones está integrado en su est en su en su estrategia empresarial el hecho de utilizar mano de obra especialmente barata y por tanto vulnerando su derecho a un salario digno, mano de obra a la cual se le puede explotar, contratar o despedir según la necesidad de la producción. Esto pasa mucho en el textil y además eh, lugar, eh, establecerse lugares donde la materia prima puede ser explotada sin ningún tipo de cuidado ambiental. Es decir, esto es una estrategia de muchas transnacionales. La única manera de combatirla es que exista una norma que les... Eh, que, que les haga pensar que van a ser consideradas culpables. Y esta es el, el, el, el, la, la voluntad del Binding Treaty. Con este Binding Treaty tratado vinculante lo que queremos es poner un nivel de juego internacional que obliga a todas las empresas, enfocándonos en aquellas grandes con actividad transnacional, a respetar los estándares de derechos humanos. ¿Cuáles? Los derechos humanos, el derecho internacional de derechos humanos, incluyendo los laborales. Para ello, evidentemente, eh, tenemos que afinar y ahora estamos en el proceso, tras cuatro sesiones ya, de ir redactando. Vamos a una quinta sesión. En la tercera sesión se, se presentó un draft cero, es decir, un texto articulado. Hubo mucho debate, sobre todo por el, la cuestión de la extraterritorialidad. Es decir, hay estados que no quieren ni oír hablar de que otro estado pueda juzgar los crímenes que se cometen en su territorio, porque lo considera una injerencia, pero claro, eh, si esto no es así, lo que estamos permitiendo es que pequeños estados que tienen un Producto Interior Bruto muy inferior a una gran transnacional, que es la que está explotando sus materias primas, pues no puedan defenderse. Es decir, desde los grandes estados o desde los estados de las matrices tenemos una responsabilidad sobre el conjunto de derechos eh, del mundo. Otro tema importante… Es la necesidad de establecer una perspectiva de género que pueda permear toda, toda la norma. Eh, por ejemplo, la necesidad de decir que los derechos humanos tienen que tener primacía sobre las políticas de atracción de, de la inversión extranjera y que existan mecanismos puede ser un comité específico, puede ser incluso un tribunal o una sala de la Corte Penal Internacional que permita que a nivel internacional esas empresas respondan por las obligaciones que efectivamente se, la están, se le están recogiendo. En el minuto que me, me resta me gustaría enfocar en y qué podemos hacer desde aquí, desde Euskal que, que creo que es importantísimo. En primer lugar, creo que ustedes tienen una política de internalización empresarial potente y creo que esta política debe de estar permeada, transversalizada y realizada desde la óptica, desde la lógica de los derechos humanos. Los Estados deben promover, respetar y realizar los derechos humanos y protegerlos. Y esto deben hacerlo en partenariado con las organizaciones sociales. Creo que es la manera de conseguir una política de internalización empresarial coherente con nuestra política al desarrollo, que además en el Ría es especialmente eh, es bueno. relevante la política de, de, de, de cooperación al desarrollo. Por tanto, debemos condicionar todo apoyo económico al cumplimiento de los derechos humanos, impulsar una actuación de nuestras empresas fuera que sea coherente con los derechos humanos, impulsar, por ejemplo, normas propias de diligencia de vida. Todo esto ...lo podríamos hacer desde aquí, porque la marca... ...la marca Oscadi no se puede defender... ...si no tenemos asegurado este sello... ...de que nuestras empresas hacen lo que tienen que hacer... ...y la única manera de hacer eso es generando... ...y ahí me parece que la iniciativa que han presentado... ...el, el diputado Martínez ratón es especialmente pertinente... ...y Bildu también, especialmente pertinente... ...porque, porque nos va a dar una herramienta... ...podemos a, hablar del contenido de esta herramienta... ...del contenido de este observatorio... ...pero lo que sí que tenemos claro es que necesitamos... ...una herramienta propia a nivel de escalería... ...para poder controlar, examinar, analizar e incluso colaborar con cómo actúan nuestras empresas en el exterior en el ámbito de los, de le, de los derechos humanos. y en, en, De manera paralela, y ya voy acabando, eh, hay que regular las políticas de atracción de la inversión extranjera y utilizar la contratación pública para hacer contratación pública respetuosa con los derechos humanos. y decirles a las empresas que no se va a eh, permitir en ningún caso que fondos públicos vayan destinados a empresas que violan los derechos humanos. No es difícil en este sentido, y el Tribunal Europeo de el Tribunal de Justicia Europea lo permite, utilizar las cláusulas sociales y las cláusulas de derechos humanos para ello. Por otro lado, y en lo que eh, a mí más eh, me compete, puesto que trabajo en una campaña que fomenta la... la, la, la, el, la el triunfo de este tratado, necesitamos todo el apoyo posible. Las organizaciones sociales sabemos que eh, la consecución del tratado vinculante es muy difícil, la geopolítica ya no nos acompaña, América Latina, que estaba fomentando eh, y promoviendo ese tratado, está eh, as asolada por, por, por gobiernos que no van a promover ese tratado porque tienen grandes intereses corporativos que los están dominando y, por tanto, ahora mismo miramos a Europa. Miramos a Europa y miramos también... A, a, bueno, pues a, a entidades como, como Escalería, que tiene una política propia eh, específica, o también estamos hablando con Cataluña, porque realmente aunque la política la va a marcar la Unión Europea y la que quien tiene voz ahí es el Estado Español, creo que la presión que se le puede hacer desde aquí al Gobierno del Estado Español para que apoye este tratado es importantísima y que su presencia como, como institución en el ámbito de las negociaciones no solamente sería bienvenida, sino que sería totalmente pertinente. Así que lo que les pido es, eh, que apoyen el proceso del tratado y que se involucren en el mismo. Con esto finalizo mi intervención. Muchas gracias. Es que ricasco. Eh, bueno, en primer lugar, eh, quiero agradecer las pertinentes aportaciones y comentarios eh, ustedes ya han tratado estos temas y, y, por tanto, creo que podemos entrar en un debate ya sobre, sobre las cuestiones eh, más, más puntuales eh, que, que, han, que han ido surgiendo, aunque algunas se van de, del tema aparentemente. En realidad creo que, que todas son pertinentes y vamos a ver por qué. En primer lugar, es cierto, y contestando al compañero de Bildu, es cierto que eh, está... Últimamente todo como desdibujado, lo que era Harlow se ha convertido en un derecho blando y efectivamente si ahora nos ponemos a, a intentar utilizar en los convenios de la OIT, o algunos tratados de derechos humanos para hacerlos efectivos en la defensa de estos derechos, nos vamos a dar cuenta cómo son eh, ineficaces, mientras que la utilización de cláusulas sociales que están en algún convenio, en algún tratado comercial, aparentemente son eficaces. En este sentido, y al hilo de, de, la, de las negociaciones de los tratados comerciales que venimos realizando, como Unión Europea con Canadá, con Japón, que por cierto está a punto de entrar en vigor, y la fracasada de momento en eh, negociación con el con Estados Unidos se ha afirmado que la introducción de cláusulas sociales en esos tratados internacionales puede ser incluso beneficiosa para, para los pueblos del mundo. Y, y esto creo que es una de las aparentes verdades o mitos que hay que, que descartar. La eficacia del derecho internacional de los derechos humanos no va a derivar del derecho del comercio. Creo que es imposible apoyarnos en el derecho comercial para conseguir de manera indirecta hacer eficaces los derechos humanos y los derechos, y, y los derechos laborales en particular. Y como decía antes eh, el diputado del Partido Socialista, es necesaria una gobernanza global, sí, pero gobernada desde las instituciones que realmente tienen un enfoque de derechos humanos, es decir, desde Naciones Unidas y desde la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, o desde las migraciones, etc. En este sentido es importante darnos cuenta que el multilateralismo está en crisis y que hasta las instituciones multilaterales de carácter financiero o comercial como la OMC o el Fondo Monetario Internacional están retrocediendo y, evidentemente, la gobernanza mundial está rota. Si la miramos desde el punto de vista de las instituciones internacionales y lo que estamos a, a, es ante una, una lucha entre hegemones, entre China y entre Estados Unidos, que están lanzando a la baja las condiciones laborales vitales en el mundo. Algo muy importante que han resaltado. Todo tipo de, re, de, de rebaja en las condiciones laborales en el mundo que nosotros calificamos como sur global tiene una repercusión directa en el norte. Y si no miremos nuestras industrias del textil, las que están aquí o las que estaban aquí, ¿cómo compiten con Zara? No pueden no pueden precisamente porque la mano de obra que está utilizando eh, algunas empresas de la cadena de, de Inditex, por ejemplo, o otras que venden aquí, están están aprovechando esas condiciones de trabajo en semiesclavitud. Y quiero volver a, al concepto de esclavitud moderna. Es un concepto que está utilizando la OIT que tendríamos que tener muy en cuenta, porque ya no se está refiriendo únicamente al trabajo forzoso en tanto en cuanto es aquel que eh, eh, bueno es eh, obligatorio, no pagado, etcétera, Otras cuestiones relacionadas con el trabajo, pues la servidumbre por deudas, la servidumbre a cambio de que te retiren el pasaporte, eh, las horas obligatorias forzosas porque si no, no tienes dinero para pagar suficiente, eh, para pagar los gastos, las mujeres a las cuales en las maquinas les ponen un mínimo de producción y si no cumplen ese mínimo de producción no les pagan ni el, ni el, ni el, mínimo, ni el salario base, todo ese tipo de cosas están entrando ya dentro del concepto de esclavitud moderna que es importantísimo tenerlo ya ubicado. En concreto se, se ha comentado la cuestión de la Unión Europea y dónde está la Unión Europea en todo esto. Yo les quiero recordar eh, a los trabajadores moldavos que están utilizando, que están trabajando en, como transportistas en las carreteras de Alemania eh, con trabajo eh, no declarado y en unas condiciones infrahumanas. Esto pasa a la Unión Europea. ¿Se acuerdan cuando las empresas de construcción españolas y portuguesas hace muchos años iban a Alemania... ¿Y porque iban a Alemania a construir? Porque la mano de obra que se llevaban con trabajadores, fundamentalmente portugueses, hacia Alemania era más barata. Este dumping social siempre ha existido en la Unión Europea. Y siempre ha existido en la Unión Europea porque la Unión Europea no tiene un suelo de derechos suficiente para evitar este dumping. Lo han intentado, y en el año pasado fuimos testigos, y en el anterior, de 2016, del intento de reforma de la, de la directiva sobre... Eh, desplazamiento de trabajadores. Y fue Alemania, fue Austria, fue Francia y también España las que apoyaron que se nivelaran los salarios. ¿Quién dijo que no se querían nivelar los salarios? Europa del Este. Y de hecho la reforma de esta directiva no es lo suficientemente fuerte como para asegurar que este dumping no se produzca en la Unión Europea. El dumping social se produce en la Unión Europea y las empresas europeas salen de la Unión Europea utilizando en muchas ocasiones los derechos humanos como estrategia de competitividad. La... Otra estrategia que está utilizando, si en mi opinión, la Unión Europea, desde la Unión Europea para congelar una determinada situación de liberalización, es, es, es los tratados de, de comercio e inversión. No Secía sé si compañero me preguntaba si el TTIP estaba muerto. O en el congelador. Está en el congelador y, de hecho, eh, el aparente proteccionismo de Trump lo que le ha amparado es para hacer una guerra comercial con China y van a más de mil millones de dólares en aranceles, pero realmente, y sobre todo se ha visto en el G20, se está volviendo a una negociación eh, comercial casi casi cercana a lo, que, a lo que se intentó con el TTIP. Y, por otro lado, hay un discurso... Eh, hace poco vengo de un congreso donde hemos estado analizándolo, hay un discurso tendente a decir que se han de revisar todas las normas relativas al comercio y la inversión, y en particular a los tribunales de arbitraje, porque no funcionan. Ese discurso también creo que tenemos que ser prudentes. Las mismas instituciones internacionales, la misma Unión Europea, ya ha dicho que los tribunales de arbitraje no funcionan porque están creando problemas dentro de la Unión Europea. Porque ahora resulta que un tribunal arbitral condena a Austria, perdona, a Polonia a pagarle a Austria, una empresa austríaca, una, ...una multa dentro de un arbitraje, algo como lo que nos está pasando ahí con las eléctricas... ...pero entre países de la Unión Europea, y esto afecta al derecho europeo. Todas estas cosas están llevando a la Unión Europea a decir que los tribunales de arbitraje no funcionan. ¿Pero qué quieren cambiar? No van a cambiar el, el aspecto fundamental de los tribunales de arbitraje, que es que se conceden derechos específicos a unas empresas extranjeras frente a las locales y que se están concediendo derechos a las empresas cuando no se les reconocen obligaciones a nivel internacional, eso no se va a cambiar se va a cambiar, pues que vamos a conocer el nombre de los árbitros, vamos a tener una segunda instancia pero el, en la base fundamental de los tribunales de arbitraje de inversiones que es la desigualdad existente y darle derechos a una, unas empresas frente a otras no se va a cambiar, por tanto ese debate también creo que tenemos que tenerlo en cuenta Nosotras, como, creo digo, hablo como, como valenciana, pero creo que mismo eh, podría hablar si, si residiera aquí. Creo que tenemos una voz importante dentro de Europa y más el País Vasco y creo que debería de, de bueno, que, que en estas negociaciones tratados de tratados de comercio e inversión tenemos mucho que ganar o mucho que perder y, por tanto, eh, es importante mantener este debate vivo. Respecto de Iberdrola, a mí también me ha llamado la atención. Eh, he estado, yo, yo soy profesora, investigadora y, por tanto, mis insumos vienen de revistas indexadas y de estudios científicos, más allá de que por mi actividad social y, y militante en, en el sur, lo he visto, eh, pueda tener una percepción. Creo que es importante, si, y, y ahí viene el, el por qué me parece interesante el centro, Si queremos realmente poder responder ante una acusación surgida en una revista indexada de antropología diciendo que Iberdrola está cometiendo una serie de ilícitos como corromper funcionarios, sobornar líderes campesinos, incumplir la obligación de consultas a efectos de ocupar territorios y utilizar fuerzas de orden público contra manifestantes, son las acusaciones que he leído. Si queremos responder a eso, ¿una vía? es el centro de, de control de las, de las empresas o, de, o el centro de, de análisis de las, de las empresas transnacionales. Porque eso nos va, nos va a permitir tener una herramienta propia que con las empresas y con el conjunto de la sociedad vasca analice cómo, está, cómo se está integrando el enfoque de derechos humanos por nuestras empresas en el exterior. Por tanto. Yo le, do, le doy datos avalados por una revista científica y, eh, bueno, que han sido muy comentados por la sociedad civil. Creo que es importante discutirlo y creo que es importante preguntarnos cómo están actuando nuestras empresas en el, en el exterior. En el tema de la actuación de las transnacionales es muy complicado siempre obtener prueba, porque cuando obtienes prueba te van a decir es la subcontrata de la subcontrata de la filial. Ya, pero al final, quien se lleva el beneficio y, sobre todo, quién puede determinar cómo se fabrica, es normalmente la empresa matriz. Es decir, si tú le encargas a alguien que te haga 200 pantalones en un tiempo X, a un precio X, y tú sabes que ese precio es inferior al que daría por multiplicar tanta mano de obra por el salario mínimo de ese país, y aún así lo encargas, sabes lo que estás haciendo. Y esa es la industria de la moda. La gran mayoría de, de, de empresas que, fabrica, que trabajan con dealers, que trabajan con subcontratas, saben que encargan productos a un precio inferior al que se debería pagar respetando los mínimos salariales o los mínimos en el ámbito de la OIT. Y finalizando con el tema de, del tratado vinculante y la posición de la, de la Unión Europea. Creo que es uno de los grandes eh, problemas a los que nos enfrentamos hoy en día, es esta, esta contraposición entre lo que opina el Parlamento Europeo, que al fin y al cabo es el único eh, la única institución de la Unión Europea que tiene un respaldo de, derivado del voto de, del soberano que es el pueblo el pueblo de los países que conforman la Unión Europea y lo que dice el, el, la agencia de asuntos exteriores de la Unión Europea que es y eh, esa posición es decidida en un working party es decir por un conjunto de personas y una institución que se llama COHOM, que depende del Consejo que depende de Mogherini es decir la postura de la Unión Europea se toma por, eh, digamos, el, el planteamiento que se realiza en un organismo que se llama cojón que es un Working Party sobre Política Internacional y Derechos Humanos, que pende de la señora Mogherini, es decir, de la, la acción exterior. Nadie sabe quién conforma. En el Parlamento Europeo hemos preguntado quién conforma ese, ese órgano. En el Parlamento Europeo hemos pedido que se le dé al Parlamento voz a la hora de determinar cuál es la política exterior de la Unión Europea en materia de derechos humanos. Desde el Parlamento Europeo hemos pedido que se, que se, que se gire esta oposición durísima, que lleva a la Unión Europea a alinearse con Estados Unidos, con Australia y ahora con China y con Rusia contra este tratado. Pero no hemos tenido ningún tipo de, de respuesta. Para nuestra mmm, decepción total... Cuando ante el cambio de gobierno, y, y miro al, al compañero Partido Socialista porque realmente es importante que el partido, que el gobierno lo sepa, después del cambio de gobierno llegó, llegamos a la cuarta sesión. Las juristas que trabajamos en la campaña ciudadana en favor de ese tratado eh, y bueno y muchos activistas, contactamos con el gobierno del Partido Socialista para decirle no podéis mantener la misma postura que mantuvo España en los años anteriores, que es la negativa. Primero, no intervienen, porque como interviene la Unión Europea, los 27 se callan, pero cuando intervienen es sencillamente para decir, apoyamos lo que dice la Unión Europea. Entonces, este año, que es la negativa al tratado, este año hablamos con la misión de la de española en, el, en Ginebra, hablamos con, intentamos entrar en el Gobierno para decirle, en Ginebra no podéis mantener la misma postura que se mantuvo en años anteriores, que era determinada por el Partido Popular, que era decir lo mismo que decía la Unión Europea. No obtuvimos respuesta. La postura de la misión española en Ginebra fue decir estamos de acuerdo con lo que ha dicho la Unión Europea. No ha habido respuesta. Y esto tiene que variar. Tiene que variar por la misma coherencia que estamos pidiendo aquí respecto a la actuación eh, de esta de esta institución y de las políticas respecto de las empresas. Tiene que haber una coherencia entre lo que el Partido Socialista lleva en su programa, lo que el Partido Socialista firma, es decir, como respetuoso de los derechos humanos, la igualdad de género, etcétera, y lo que está haciendo en Ginebra. Porque eso ha sido uno de, de los grandes problemas del tratado, es que ningún país europeo ha decidido dar un paso adelante para proteger los derechos humanos de manera efectiva, como es aprobar ese tratado. Ni Portugal, ni Grecia, y ahora ni España. Francia ha sido la única que se ha medio distanciado de manera muy ligera. Y nosotros realmente esperamos como compañía ciudadana que España dé un paso hacia adelante y para ello, evidentemente, todo lo que puedan eh, aportar desde, desde las distintas voces con entidad propia en el, en el Estado español, como es, como es Cádiz, pues lo, lo, lo vamos a agradecer. Y particularmente, si puede elevar la voz dentro dentro del Partido Socialista Español, sería sería absolutamente necesario. Yo he consumido mi tiempo y bueno, les doy de nuevo las gracias por compartir conmigo esta, esta cuestión tan importante como es el apoyo al tratado. Dos cuestiones que me he dejado en el tintero en la intervención anterior, eh, sencillamente, muy rápido. En contestación a otras experiencias, creo que la experiencia catalana está, está encima de la mesa. En Cataluña se aprobó también un centro, que, que, centro de evaluación de los impactos de las empresas catalanas en el exterior. Todo el proceso de construcción del centro se hizo con la campaña catalana o la parte de la rama de la campaña catalana vinculada al proceso de tratado vinculante. Entonces creo que todas estas cuestiones luego ayudan a que, a que a realizar procesos legislativos de otra manera. Procesos legislativos participados que luego dan lugar a, a leyes eh, que que, bueno, que ya por, se tienen una doble legitimidad. Otra de las cuestiones que les quiero comentar también a efectos de mantener este activismo institucional es el caso de Chefrontexaco. Chevron Texaco es un caso que está hoy encima de la mesa porque hace dos, tres meses se falló un laudo arbitral que condena a Ecuador y le da la razón a la empresa. La empresa Chevron Texaco destruyó la Amazonía ecuatoriana durante 40 años. Fue condenada al pago de 9.500 millones de dólares por una corte ecuatoriana y la sentencia se ha confirmado hasta la Corte Constitucional. Cuando Chevron vio que la sentencia se confirmaba, contraataca pidiendo la misma cantidad por daños más una indemnización. A el Tribunal de Arbitraje de la Haya, Tribunal Internacional de Arbitraje. El problema es que en esta sentencia creo que hay que estar muy atentos a ella porque en el caso de que no se declare nula, esta sentencia se permite decir el Tribunal de Arbitral que el juez que tomó la decisión en 2011 en Ecuador la tomó por corrupción, que las víctimas lo habían corrompido las víctimas se habían sobornado al juez, y que el sistema ecuatoriano es corrupto, y que al ser corrupto el Estado, es decir, el Poder Ejecutivo, debe interferir en el Poder Judicial y ordenarle que no ejecute la sentencia. El laudo en sí es una barbaridad jurídica y democrática. Si permitimos que estas cosas pasen, o, por, o, o si ni siquiera las conocemos y somos conscientes de ellas, estamos permitiendo que un suprapoder nos diga, como poder legislativo, lo que podemos y no podemos hacer. Y creo que los asaltos al poder legislativo... Los saltos al poder judicial están llegando a un límite en el que, bueno, creo que es una subversión absoluta de la democracia, y creo que es algo que, que me gustaría que, bueno, que por lo menos tuvieran esta pequeña, esta pequeña información de lo que está pasando con el caso Chefron, con una empresa que está condenada desde hace ocho años y que no paga a las víctimas que está el daño más que más que evidenciado, que ha destrozado la Amazonía ecuatoriana y que sigue impune. Por tanto. Cualquier tipo de, de actuación que ustedes pudieran llevar también para, para tener por lo menos constancia de este caso, pues agradecería. Está. Muchísimas gracias.